Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Estamos aquí, un nuevo video para este canal y esta vez es una nueva video sí, soy original eh, bueno, pues esta vez vamos a reaccionar algo de Dragon Ball, pero es una parodia animada, ¿no? como acaban de ver el título acá me recomendó Youtube hace unos días y bueno, vamos a verlo ahora que por la miniatura me quedó bastante interés acá dice... Eh, dice acá Kate Loves Cabelfla eh, no sé qué te da esto dura solo un minuto así que sin más preámbulo primero y encontré otro en español pero ese con lo que ende los que los no me gusta mucho pero y para, para entender lo que pasa bueno vamos a ver las dos versiones ahora demora muy poco así que vamos a hacer primero la original y después, eh, después la español con lo que no así que sin más preámbulo de play a ver qué pasa Ok, la Padoya es de Billy Froge Y... ok, he tratado de traducir automáticamente He un unos minutos en los subtítulos, pero... No puedo ser, se tradujo como dio la gana Se la agrada en la de risa, pero bueno Ahora vamos a reaccionar esta completamente y Kale? va Okay! We really need to get going soon or Who loves <laughs> cauliflower? Who loves cauliflower? Is it true? Mm-hmm. I do I do I do. Do I do no? She's getting ready. A few moments later. You're gonna knock them dead. What? Yo espero solo lo mejor de mi protege. Vamos a verlo durante el turno. Solo escucha. ¿Quién lo mató? Lo único que te indicó que fue que los voy a matar todos, algo así. <risa> ok. Lo okay. que se fue todo. Eh, fue interesante. Pero bueno, para entender vamos a ver la versión Loquendo, que está en español, así que bueno, vamos a esa. Bueno, acá con toda la versión español, pero con Loquendo y bueno, vamos a ver qué es lo que realmente decían. ¿Dónde diablos está Cale? El torneo ya está por empezar, maldición. Iré a buscarla. O oh, Cale, ¿realmente necesitamos ponernos en marcha? ¿A quien le gusta Caulifla? A mí me gusta Caulifla, ¿es cierto? Sí, sí, vamos sí, la amo, la amo mucho, mucho, mucho, mucho, te adoro locamente Caulifla, siempre vamos a estar juntas mi amor. ella se está preparando. Unos momentos después. Mi querida Kraler, yo sé que vas a destruir a todos en el torneo. La verdad, es que yo no pere. Yo sé que tú no tendrás piedad con nadie, es por eso que te hice mi protegida número uno y mi favorita, jajajajaja. Los ja, ja, ja, ja, ja. mataré a todos. Es lo que hicieron. Ok, eso fue todo. Ahora sí, hacemos todo mucho muy interesante así también original. cómo se inventan cosas el fandom eh? porque creo que lo que tendría son hermanos, hermano no sé sí. si biológico o no, sí, bah, me da igual ok, porque como esto fue corto hemos reaccionado a otro más que acá acabo de encontrar bueno, la otra animación es que el califa aquí estar en Dragon Ball Z, -Z. Y, y a febrero no salió pero sí salió la función fusión ¿no? okay, y ok Vamos a reaccionar a este... A esta podía animar y a ver qué qué onda che Vamos a hablar primero la en inglés y después la de español, lo que no. Da tres minutos sí. Okay, so with the addition of Hit and Beerus, we just need one more person. Vamos a título, bien acá. To add to the roster. My oh lord, you know you're going to develop diabetes one of these days. Heck, I think we could fit in two if we wanted to. Is that so? <laughs> Sup, bitches? What's up, Nibbus? Haha, marika. Listen, not come and Kale, I know you two enjoy fighting like me, but we can't add you to Fighters 8. And why not? It's because we're your banks aren't we? Damn yeah, right! <laughs> There's only so much talk teasing a man can <laughs> take! Well, you two kind of divided the Dragon Ball community. What the hell did we do? First off, you kind of pissed off the power scaling community when you fought my dad. How does uh, someone who just learned Super Saiyan 2 in a few minutes able to stand against a Super Saiyan Blue? Cause power levels are retarded, that's why. She's not fall. wrong, you know. Also not everyone <laughs> liked the back tingle metaphor when you turned Super Saiyan. We just imagined thingies on our backs and we were able to transform because of them. That's just like the equivalent of saying the Force <laughs> yeah, yeah, is made go. of They're- <laughs> So what? We can't That be one. in the game? Well, there's one way you two can appear in the game. Really? How? Through DLC. <laughs> Was I always emo? Bite me. Oh, trust <laughs> me, you two will fetch a pretty penny on PSN, Xbox Live, and especially Steam. Praise <laughs> Lord Gaven! <laughs> you know what? <laughs> fuck you. Fuck you. What? Fuck you. You're cool. And fuck <sighs> you. Come on, Kale. Let's see if Xenobirth 2 will add us. <laughs> Actually, I wouldn't mind being dead. Rare <laughs> <We're> out, bot! <gasps> <laughs> well, glad well, that's over, I also figured out who's the final fighter. Come on out, Goku Black. <laughs> <laughs> Splendid. I still haven't apologized for killing my mom. Okay, if you have an issue, here's a tissue. <laughs> okay. Ah, it was Yeah, un momento jugué el Z, en momento Fighter setup, pero con internet mejor y también con una computadora con esta, no aguantar nada. Igual luego lo rato que se calienta esta cosa nos va a explotar si juego esto, ojalá no, bueno, y ahora vamos a reaccionar a la versión con lo que no. No Lleva solo como dos minutos, así que escucharlo, no sé, o no, lo vamos a reaccionar ya hay como como su opción de de tributo que nos hay que tan 21, bueno. Ahí como lo tradujo no. Muy bien, entonces con la adición de Hit y el señor Bill solo nos faltaría un personaje, para que ¿sabe? Juego, mi señor, esto, usted no va, va a dejar de un día de esto. por todas. ¿Alguien más tiene una idea de quién le gustaría entrar al juego? Puede que yo tenga una idea. Hola mis putitas, ¿cómo andan? Bien, muchas gracias por preguntar. A ti no te lo estaba preguntando, <risa> joder. Sí bueno hola chicas escuchen yo sé que ustedes aman las peleas casi tanto como a mí, pero no podemos agregarlas al Fighter Z. ¿Y por qué rayos no? Es porque estamos expuestas a situaciones y fanales vicos entre en nosotras. Así ah, es, solo hay un cierto número de insinuaciones e indirectas hacia la orientación sexual que un hombre puede aguantar. ¿Quién dijo eso? Bueno y también otra de las razones sería porque ustedes dos como que han dividido a la comunidad de Dragon Ball. A ver explíquense. Primero alteraron e ignoraron a las barritas de poder cuando pelearon contra mi padre. A ver cómo pueden explicar que alguien que recién alcanzó el SSJ2 en tan solo unos minutos pueda pelear contra alguien que tenga el modo dios azul y haya entrenado desde hace años. Porque las barritas y niveles de poder son para tarados, por eso. Esa chica sí si te tiene toda la razón. También como que a nadie le gustó esa metáfora de concentrar el ki en la espalda para transformarse en Super Saiyajin. Solo tuvimos que imaginarnos cositas en la espalda, y nosotras pudimos transformarnos por eso. Es como el equivalente a decir que la fuerza son solo minicloreanos vía microscópica. Y entonces, podemos estar en el juego, sí o no. Bueno hay otra forma en la que puedan aparecer en el juego. ¿En serio y cuál es? Como contenido descargable. Siempre fui así de eno. Muérete. Tiene razón, ustedes dos recuperarán cada centavo perdido en PSN, Xbox Live y las tiendas de este han. Alabado sea eh, Garen y sus rebajas del 50%. Saben que ya estoy con los ovarios llenos, váyanse a la mierda. Tú primero, tú después, tú ya llegaste. Tú no, tú me caes bien hit. Tú también anda a cagar, tus rebajas son una porquería. Vamos calle, veamos si nos quieren incluir en Xenoverse 2 ahora que lo pienso no me molestaría ser un délice cállate tonta y ven rápido que las tijereteadas no se hacen solas ok me alegro de que esto ya haya terminado y al fin pude descubrir al personaje perfecto para nuestro juego que nos hacía falta <risa> excelente decisión Sayajin. aún hey, no te has disculpado por haber asesinado a mi madrecita y si vas a seguir llorando por eso mejor toma esto Ok, ahora se sí está bastante bueno, pero me pasó un poquito de gracia en la parte de ¿no? hubo mucho que agregar, digo, pero ahora sí es bastante decente ¿no? Ok, Ok, Dante 21 encontré de pedo otro video que hice, me llamaba miniatura que hice, así tuvo que terminar la trilogía de Gordy Flafre. Era súper bueno la animación de Kijin Pei. Dura 58 segundos para ver qué versión distinta hizo él. Así que si más pelámoslo a ver, voy a despedir a ver vamos a ver. ya viene ya la acción Está bueno. <risas> y esta, la rechaza que estamos. otra vez <risa> sacó a la galleta del medio. <risa> ok, Ay, esa música me. Yo okay, creo que esto fue demasiado judy por hoy. <risa> ok, gente, si te gustó la reacción de hoy, que bajaste hasta acá nomás, porque voy como 14 minutos grabando. Y bueno, eso. Le he recortado un poco porque uh, se escucha la música fuerte afuera y uh, no sé si se escucha fuerte ahora, no lo sé. Pero bueno, es, vamos a dejar acá la grabación hasta acá más. Eh, si te gustó esta reacción, puedes darle un me gusta, compartir, su que eso ayuda mucho para que el canal siga creciendo así. Y bueno, eso es todo, me despido, soy José Ultimate y nos vemos en la próxima reacción y un próximo video. Bye. I'm a boss, I'm a bitch and boss. a boss, bitch and I boss and I shine like gloss I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and boss. I'm a boss and I shine like gloss